Entonces, no, no le no le exigen, esto, no le exigen, no le exigen el, la mascarilla ni el correcto nada, eh, colocación todavía, de todavía estamos en una situación serio difícil de que podamos contagiarnos y que esto siga el siga el contagio de más personas tenemos que cuidarlo pero lo primero que estamos llamados lo estamos haciendo nosotros en este momento a que se cumplan las normas somos nosotros y sobre todo las empresas que ya aperturaron ya hay una apertura generalizada se puede decir pero vamos a controlar ahora el acceso de las personas para evitar que esto pueda haber un rebrote de esta pandemia que todavía, que todavía no ha finalizado. Felicidades para nuestra Iglesia Católica que sí cumplió y está cumpliendo un protocolo de bioseguridad que exige la ley. Sergio, en otro orden, algo que me ha llamado poderosamente la atención, ya en términos políticos. Tú sabes que ya la campaña se adentró, ¿verdad? Ya la parte no, no, final. Ya, ya ahora, se de, ahora, ahora se, de, se desplume el pollo. Es, a, menos, a menos de un mes de las elecciones congresionales y presidenciales que serán el 5 de julio. Vemos serio como muchas, eh, muchos jóvenes han, eh, eh, están intentando o han incursionado en la política. Eh, y yo le doy eh, dos lecturas a esta situación. Qué bueno que la juventud se involucra en la política con el objetivo de ir sustituyendo, ¿verdad? Ya ese liderazgo, si se puede decir liderazgo, eh, si se quiere ya un poco arcaico e inyectarle cosas nuevas eh, a la política en la República Dominicana. A ver si podemos ver al final eh, una luz que pueda decirnos a nosotros, esto va a cambiar, ese es el objetivo el que nosotros tenemos y somos optimistas con eso. Ahora le doy otra lectura a esto, Sergio, es que eh, como político al fin, hay muchos, y ojalá yo esté equivocado, y de, que han incursionado en la política para heredar esa, esa, eh, eso que nosotros hemos visto y que no es político como un Bueno, quítate el claro. tiempo para ponerme yo, porque eso es mío, ahora me toca a mí. Claro y no, pues eso se si... por, por la gran cantidad de jóvenes que en este momento pues quieren seguir los pasos por de ejemplo, su padre, de su tío, de, de, de un familiar que se ha hecho millonario en la política y él quiere parte del pastel. Entonces yo espero serio, que no sea por eso, por lo Mira. que decir, decir si no sea que realmente tenga la intención. Por ejemplo, vamos a mencionarte algunos de los jóvenes, por ejemplo, el caso de Omar Fernández, Hijo sí. del tres veces presidente, Ajá. Leonel Dime. Fernández. ¿verdad? No, va a, a, a, ponerse, a ponerse a ser presentador de televisión y a qué? A fin de ser diputado por la circunstancia número uno en Santo Domingo. Se hijo del presidente. Sí. Bueno, y Ojalá que esa juventud y ese nivel esa preparación pueda ponerse al servicio del país. Sí. Qué bueno que este tipo de incursión. Otro joven serio lo es Orlando Jorge Villegas. Ajá. Nieto de Salvador de Blanco e hijo del secretario, del delegado político ante la Junta Orlando Jorge Mera. O sea, unión de Rolandito ya es candidato a diputado por la circunscripción número uno de la cuando, cuando uh, institución. Cuando su papá tenía 15, 16 años y había aprobado el poder. ¿Qué te parece? Entonces, reitero: ojalá que la intención de la inclusión en política de, de estos jóvenes. ¿Verdad? Sea con la intención de poner al servicio del país, Sergio Romero, sus conocimientos, ¿verdad?, fresquecitos, que tienen, que no sea tal vez otro como que tú señalas, eh, no así zafa, Sergio, que no sea eh, para ir a buscar la herencia, Miren, ¿verdad? Que ha dejado. Eso, eso es un tema bastante bueno. Lo, lo primero que no solamente los, los herederos eh, políticos y los herederos del poder que tú has mencionado eh, están incursionados, sino también jóvenes. Que ven que 10 en una, en una graduación de, de 100 o 200 jóvenes se dan cuenta que van, salen a la calle con su diploma en la mano. Eh, lo primero que la mitad de ellos consigue trabajo si pertenecen a un partido político que está de turno y que tengan familiares que estén pegados en la política para poder tra conseguir trabajo. El resto se queda sin trabajo y. Y un 2 o 3 por ciento de ellos heredan eh, parte de la política. Entonces, a la suma o a la postre, se, se, se, echan un paso hacia atrás y se, pero ven acá, profesión sin política en este país, nadie nadie sale a camino. Aquí el único hizo, camino que, hizo... que hay es, hacer, es meterse a política y de una manera u otra magistralmente porque aquí nadie roba porque nadie está nadie, aquí no se roba en la política a mí nadie me puede decir que la política aquí se roba ni nada de eso porque aquí no hay un sometimiento aquí no hay un preso aquí no hay nada de eso entonces no eh, vemos que es un negocio que es una y una forma de ejercer su profesión de manera pulcra y limpia y hacerte millonario eso a mí lo que me sorprende es que y tú dirías, bueno, la intención de involucrarme en la política, eh, no tengo la menor duda que es utilizando el nombre que ya está ahí. No, es Eso. una figura, una fi, es una figura desconocida que, por, por ejemplo, Víctor, dices, si mi lo papá, lo si mi papá hubiese sido un médico famoso, sí. yo hubiera yo tenido que, tú crees sí. que yo tuviese tenido que guayar la yuca como le gano el sí. guayao. Ah. Continuando con estos nombres que yo acabo de señalar, pero en el caso serio de los Dito Jorge Mera, Hijo de Jorge Blanco. Eh, ya Orlandito ha hecho una carrera en la política desde temprana edad y ah. nosotros lo conocemos desde que andaba eh, que su papá lo quedaba cargado 16, y 17 vida, años, 15 años ahora bien, ahora bien que también el hijo de Orlando Jorge Mera nieto de Salvador, incursión en la política y, y salga a la luz pública por, por una candidatura a diputado por ejemplo, como por otro ejemplo, saliendo de Orlandito Jorge Villegas Andy Ventura Ajá. Hijo de destacado merenguero Johnny Ventura, es diputado, es alcalde, ¿verdad? Una carrera política eh, larga, desde el, el tiempo de Balaguer ¿Quién conoció a Andy Ventura, que ya es un, un, un hombre ya con ¿cuándo? 26, 27, 30 años ah, de claro, edad, incluyendo en la política? Andy Ventura sale ahora también como candidato a diputado por la fuerza del pueblo después de aparecer ir en auxilio de Johnny cuando fue empujado en aquella protesta que se hizo Andy, sale a la luz como político cuando va a decir a su papá que se retire de ahí porque una y... figura como él no puede estar expuesta a esa dejación a partir de ahí eso ¿Y, los lo salcedo? Salcedo? y los Salcedo Robert sí es los, coach, a, los ahora... Salcedo los Aristie en, en, en Higüey ah oh, pero ven acá muchachos, qué te pasa y, herencia Víctor Gómez Casanova, Víctor Gómez Víctor Gómez Casanova. Víctor Gómez Casanova. eh, son herencias que tú Hola, crees que a... es para, para cambiar el mundo tú crees que es para cambiar la política nacional no, si no, no es asegura el, el nombre si no nos vamos al plano local nos van, a, nos van a comer vivo no, en el plano local también local, ahí está Joan Fernández, hijo y, de y ese diputado 20 años ¿no? Sí, es pensionado es pensionado ¿no? de la cámara porque fue diputado mientras. <risa> también en el plano local, este joven ha incursionado, tiene la intención ha incursionado de política y también es candidato por el PRSC aquí en San Francisco de Macorís. esos son los jóvenes que vienen con apellido de abolengo en términos políticos, que también tienen la intención de incursionar, y de qué manera porque bueno, no se comienza a hacerlo como un regidor no lo ha como diputado así se vuelve y dentro de las figuras Sergio, ya, esos son de los señores políticos de las figuras del medio, por ejemplo ahí está Isaura Tavera que es candidata a diputada Isaura Tavera, se Romero, lo Evelyn. Val Evelyn Valdera que fue presidenta de Acroarte, también aspira a ser diputada por una de los de las provincias, ¿verdad? El municipio de, eh, porque sabes que Santo Domingo está dividido como en cuatro el distrito nacional, la provincia de Santo Domingo eh, hay como cuatro, ¿verdad? Entonces, sí. también es de las que aspira a ser eh, diputado. Y ya el conocido, Gail Méndez, que tú lo conoces, que es este joven eh, por el Partido de la Revolución Dominicana, que pertenece a la estafa del Show del Mediodía, es otra de las personas del medio, ¿verdad?, que también aspira a alzarse con una curul a la Cámara de Diputados, con una mano, saliendo. Para cambiar el país, para luchar por el país, eso es bueno. ¿Cuándo tú vas a aspirar a eh, bueno, mira, lo primero es que no tengo Bolengo. no soy político, no pertenezco a ningún partido y, y, pasa, ¿y ¿qué hace, más? Ni ni a decir partido tiene? No, ni partido, eso, entonces eh, para mí va a ser imposible hacer, ser millonario en este país <risa> ¿En serio, vamos a otra pausa comercial y a regreso porque seguimos con los comentarios y además compartir los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales. Esa, esa, sí. Eso que sale hoy me gusta que dice rumbo a la segunda posición ese ahora nadie quiere ser el primero Todo ahora, el mundo ser ahora la ahora, segunda ahora, posición ahora porque el no que el que quede en segundo es el presidente y olvídense de eso eh, no sé, con el segundo que hay que negociar, no creo que que en ese Ah, diría. sí, está bien. Claro, el está tercero bien. tiene que negociar con el segundo. Acuérdate, para acuérdate de, de Lionel cuando Guadalajara cuando, cuando le levantó la mano. Ah, vamos a la pausa y regresamos a hablar precisamente de eso, Sergio Antonio Romero Pérez. Le va, ha caído encima, le ha caído no sé encima qué tú quieres. Va, vamos, vamos a... Pero con condiciones, porque yo no voy a, yo no voy a, a rifar una, una parrillada así pendejamente. Con condiciones. Oye, se, se, el segundo lugar pase pre, es presidente. Oye, el segundo lugar es presidente. Si él no es el segundo lugar. Serio, vamos a dar esa, pro, esa propuesta para que la haga regreso. ¿De acuerdo? Sí, para sí, que sí. La, Para porque, que la rubriquemos el aire. yo no voy a, ah. a jugar una, una parrillada. Eh, así con eh, eh, sin condiciones eh, bueno, mi vamos, vamos, vamos a la pausa y al regreso venimos con eh, las condiciones de la serio claro. está, dispuesto, está dispuesto a pagar allá en, en lo más alto ¿verdad? estaremos cerca de las, de las nubes vamos a la pausa no tiene contacto porque en breve estaremos con ustedes